¿Ok? ¿Qué tranza la banda? Soy Tony, ya se la saben, aquí en la oficina de Blu de grabar hace rato sobre un unboxing del power bank de gopro que como ya les había dicho en el video anterior, en un par de días voy a hacer un viaje así que compré algunas cosas que creo que voy a necesitar para estar grabando y como tener todo el pedo bien organizado aquí tengo discos duros y cosas que necesito llevarme y que necesito organizar también, justo ahora vamos a hacer un unboxing de algo que voy a necesitar para organizar todo mi desmadre que tengo pinches cables y ya se las saben, pinche cagadero que ya sé cuando empiezas a agarrar una pinche gopro a poner accesorios y cuánta mamada y... y la neta si hay algo que hace bien GoPro es como mantenerte siempre al pendiente como de las cosas nuevas que sacan así como siempre querer como tener un chingo de accesorios para la cámara entonces vamos a ver si esta madre que compré nos ayuda como a mantener todo más como más en forma a ver qué pedo ok, eh, como les había comentado antes, cuando tú compras una GoPro en caliente te haces de accesorios y esos accesorios vienen con desorden y vienen con desmadre y vienen con problemas de almacenamiento, así que había estado checando en internet cases o de cosas así como maletines como para poder guardar todo tu desmadre y la neta es que eh, otras marcas creo que lo han hecho bien han sacado como cosas buenas, pero pues la neta es que siempre GoPro va a sacar como mejor calidad en sus productos y esta vez no es la excepción. Hay cosas donde la neta sí, otras marcas incluso hacen mejores accesorios para GoPro, pero bueno, para las cámaras. Pero la neta es que ya viendo como en retrospectiva todo, creo que este sí fue como la mejor opción al menos por ahora. Pues vamos a ver qué trae adentro esta madre. Ok, pues aquí está es bastante sencillo el empaque, simplemente es como un cartón que envuelve el case Y cosa rara que se llama Casey Que es como, no sé si tenga que ver algo por Casey Neistat, no creo La neta, es como la versión amigable de case Pues nada, es de GoPro, case para accesorios, montajes y cámaras Aquí vienen como pues varias formas en las que tú puedes configurar el interior de, del case. Hay features o principales características. Tiene un interior customizable. Tú puedes como crear la configuración que quieras. Si tienes varias cámaras, tú puedes poner el interior de manera que puedas almacenarlas como en una línea. O si tienes como muchos cargadores, puedes hacer un compartimento especial para ellos. Hay eh, varias baterías. Otra cosa que dice tiene un pouch que es como una bolsita donde tú puedes almacenar tus cosas. Y trae como compartimentos internos también entonces te, te ayuda a mantener como todo organizado y te dice que puedes como almacenar baterías tarjetas micro sd muchas cosas más ¿no? entonces igual está chido tiene un exterior semi rígido eh, lo cual está chido porque obviamente si traes como las cosas en un case pues quieres que estén protegidas no quieres que por ahí se apachurren y no te sirva más que de almacenamiento en vez de que proteja como tus cosas eso está bastante chido que es como semi rígido entonces o sea obviamente pues si te sientas encima de esto pues va a valer madre pero en eh, primera instancia si sí se siente que protege como tus cosas entonces igual está chido que es resistente al agua eh, obviamente pues esta madre no es como sumergible ni nada pero pues está chido que si le cae como agua o si estás como en donde hay nieve cosas así pues las cosas no se te van a mojar a repeler el agua pues no hay mucho más que decir que cabe adentro pues dice que cabe cámaras gopro housings eh, montajes y accesorios baterías cables micro Está hecho como para GoPros Pero la neta es que Puedes almacenar ahí cualquier otra cosa Discos duros O cosas incluso de otras cámaras Aunque obviamente por el tamaño Pues no cabrían como tantas cosas Si por ejemplo lo usas para una DSLR o algo así Pero pues para lo que yo lo voy a usar Creo que está bastante chido Dice que es compatible con Todas las cámaras GoPro Y todo el pedo pues vamos a ver qué viene adentro de esta madre Puta Tiene un pinche pendejado. Voy a tener que romperlo a la verdad. Ya está Iba a ser más difícil sí. O sea, el momento tan esperado Los compartimentos que tú puedes como ajustar Está bastante chido Tiene como Todos estos se pueden separar Y tú los puedes organizar en la manera en la que tú quieras Hay uno como más grande Que pues es el que No sé, por ejemplo, normalmente Pues viene algo como así Ya tú le puedes dar como forma He visto que en otros videos La banda de este espacio Lo utiliza como para meter el grip O el three way de GoPro Y ya pues aquí ponen como Baterías O otras cámaras O no sé, cosas así Además, es el que decía el pouch que es como la bolsita está chido porque pues aquí puedes como meter cosas tiene como este compartimento luego está este otro de aquí y en medio tiene como adentro de como otra bolsita igual está chido porque no sé, por ejemplo aquí se me ocurre que pudieras meter todos los tornillos o los montajes así como piezas pequeñas que pueden andarse por ahí regando y pues ya se, se mantienen como todas en un mismo lugar y a lo mejor de este lado meter no sé cables o algo así y de este otro lado pues alguna otra cosa entonces como que cada compartimiento te ayuda como a tener todo organizado y ya pues este nada lo metes aquí y pues ya ahí vas a tener como todas tus cosas en su lugar inclusive por fuera aquí podrías poner más cables o algún disco duro o alguna otra cosa que te necesitas y como les había mostrado en un vídeo anterior acaba de comprar este power pack de gopro entonces pues igual estaría chido como hacer el ejercicio de ver qué tantas cosas puedo como meter aquí para ver si, pues, si realmente me podría funcionar o no a ver qué, qué podemos hacer esto es como un ejercicio bastante rápido De como ver la configuración que puedes poner en tu case O en tu casing de GoPro Tengo aquí una cámara GoPro Hero La básica, el cargador, el powerbank Dos discos duros Por acá tengo sus cables En el pouch Tengo un montón de tornillos y montajes Y pues con la cámara que estoy grabando si a ver aquí Es como una Inception La cámara con la que estoy grabando Es la GoPro Session 5 Y esta iría como en esta parte de aquí O aquí, no sé, todavía no todavía no como donde la voy a poner, pero como pueden ver la neta es que tengo como bastante espacio aquí todavía como para como para meter cosas, no, aquí podría caber, por ejemplo aquí un par de cámaras de la Session, a lo mejor aquí una GoPro normal, de la Hero 4 o Hero 5, no sé, cualquiera, no sé acá quizás accesorios, no sé, o sea creo que igual no tengo como tantas cámaras o tantas de baterías externas como para poder llenarla pero creo que a simple vista cumple bastante como su objetivo que es como organizar todo y mantenerlo como a salvo todo chido, la neta es que se siente como que queda protegido y obviamente esto pues queda pesado de tantas pendejadas que, que, que tiene adentro aunque el case en sí es bastante ligero eh, la parte de aquí arriba se siente chido es como una telilla con una textura que se siente bien, bien al tacto pues aquí el logo de GoPro por la parte de atrás es... Todo es semi rígido, la parte de arriba como la parte de abajo. Pero la parte de abajo tiene una textura como más, como más suave, como de goma, no sé, está chida la neta. Pienso que es como que por si la dejas en algún lado no se resbale tan fácil o no sé. Tiene esta agarradera. Igual algo que estaría perro que, digo, ya es como ponerle perros a esta madre. Pudiera tener como algo para ponerle alguna correa o no sé. Porque se me hace chido la forma en la que organizas y almacenas todo aquí. Que pudieras como usarla como para una mochilita en vez de trabajar una backpack, traer esta y ahí traes como todas tus cámaras, y como todo así en un espacio compacto, pero pues ni modo, no la tiene, así que pues tendré que buscar la forma de, de adaptarle algo, no sé como para usarla como en el día a día, no sé, escriban en los comentarios abajo si creen que se me pasó algo o quisieran saber algún detalle más sobre este accesorio o este Casey, pues nada creo que no hay mucho que decir, igual el viaje que les había comentado al que voy a ir en un par de días es al país de Cuba, estoy emocionado porque la neta es que es un lugar que desde morro se me ha hecho como como enigmático, como algo que sí me gustaría como ir a ver cómo es realmente y que no te cuente como ah, es así o es así, así que nada pues hasta aquí el video del Casey de GoPro creo que está bastante chido, bastante ligero se siente bien al tacto, los acabados y todo me parece en general que vale totalmente la pena lo que pagas por él como les comentaba, en un par de días voy a viajar a Cuba, espero por ahí hacer algo de videos pero poder hacer como una serie de vlogs del día a día que esté allá como mis camaradas cotorreando y también me gustaría ver si puedo ir a grabar algo de skate porque sé que allá en la isla es complicado como el tema del skateboarding no hay como dónde comprar cosas eh, no entra nada del gabacho para allá entonces la gente solo tiene forma de patinar con cosas recicladas o que obtuvieron de alguien que fue de viaje y les regaló una tabla no sé entonces ah, no sé me llama mucho la atención como vivir esa experiencia y ver cómo es el rollo del skateboarding allá si estás viendo este video y tienes como alguna duda de cómo cómo es allá, o qué te gustaría saber eh, sobre la isla, sobre el skate, sobre la banda cómo vive, igual déjalo en los comentarios estaría chido como poder resolver algunas dudas que ustedes tuvieran, pues nada espero por ahí sus comentarios yo espero documentar lo mejor posible todo el pedo allá, no les prometo nada que vaya a grabar cosas de skate porque entiendo que allá es muy complicado como moverse, no hay como muchos parques, tengo entendido que solo hay uno cerca de La Habana, Cuba que es donde yo me voy a estar quedando no sé si hayan skate parks en otras provincias, entonces espero encontrar gente en la calle patinando o algo así poder poder este, platicar con ellos patinar o incluso por ahí grabarles algunos clips, hasta aquí voy a dejar el video eh, escriban en los comentarios si por ahí se me pasó algo del Casey o si quieren saber alguna característica en específico no sé, hasta aquí voy a dejar el video, ya sabes si te gustó dale like, compártelo ahí con la banda no olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo o un pedo así así que nos vemos en un nuevo video no sé cuándo, espero que pronto y recuerden que los campeones no usan drogas Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en la foto de perfil que está apareciendo de este lado. O también puedes checar estos otros videos que están apareciendo de este lado de la pantalla. Están chidos, ya te las sabes, puro contenido padrino. Así que suscríbete si te gusta el contenido.